Eh, está bien, aunque habéis puesto ahí demasiado grande lo de las reglas, pero bueno, no sé. ¿Eh? Que, que no, que sí es posible, pero, que sí es posible. Curioso, bueno, pero, pero sí está bien, está bien. Vamos a ver, habéis puesto bien lo de las rondas, que queríais decir fases, ¿no? Queríais poner fases, ¿no? Fase una o es ronda una, que no es fase 1 Fase ronda. Vale, no sé. Son fases, son fases. Vale, habéis puesto. Eh, Objetivos motores, la mejora la mejorar la niños. condición física, trabajar, está bien, además ponen, hay que se vea equipo atacante, evitar, perfecto, evitar, pillata, tirar, vale, muy bien. Objetivo meta, conseguir no ser eliminado y dar una vuelta al circuito, el que consiga una vuelta gana, un punto, eh, no, un punto. Un punto. entonces consecución. Esa consecución, el meta al final. ¿Eh? ¿Qué es lo que es? ¿Marcar un gol en fútbol? Es consecución. Es consecución. Parque, consecución. Ya lo he pillado. Vale. Eh, si Apectos clave y eso, muy bien las clasificaciones y eso. Está bien, dale, dale. Y los gráficos también, pues las flechitas paso, más paso, grandes. Paso, paso, o sea, paso, paso. pues hay una opción que le da engordar la flecha. ¡Eh! Engordar la flecha, y se engorda la flecha que te pone 8 o 12 puntos, tal, miradlo. Y por lo demás está más o menos bien, y las clasificaciones y calificaciones está así muy bien. Me parece muy bonito el este. Muy sí, bien. Muy, muy bien. Confiante. Pues nada, venga, dale todo, caña. Todo bueno, pues nuestro juego se llama el Ball. Se trata de un juego competitivo en el que vamos a dividir en dos campos para hacerlo más dinámico. Va a haber dos equipos, un atacante y un defensa. Eh, el atacante se encontrará en fila detrás de la línea naranja y el defensa se encontrará en el centro del campo. Va, lo hemos dividido en cuatro fases. Eh, en la primera fase el equipo defensa tiene que pillar al equipo atacante eh, corriendo y en el resto de fases va a tener que hacerlo con, uno, con unos balones de goma espuma. En eh, la primera fase, eh, para poder pillar al equipo atacante, tiene que esperar a que el equipo atacante lance una pelota. En la primera fase va a ser con el, pie, con el pie no dominante, en la segunda con el pie dominante, en la tercera con la mano dominante y en la cuarta con lo que quiera. Eh, cada fase consta de 8 minutos: 4 minutos de ataque y cuatro de defensa. Eh, si hay tres, si hay tres eliminados, se cambian el equipo directamente. ¿Cómo podéis eliminarlo? En la primera fase, pillándolo, pero solo podéis ir pillando una vez que salga del área azul. Eh, vais a estar las defensas colocadas en el cono azul y una vez que salga del área azul, ya podéis salir todos detrás de él. Tenéis que pichar todos los árabes para poder pillar al, al atacante. Solo si sois más rápido vais a poder pillarlo. Si en la primera ronda tiras 6 conos, tienes derecho a una vuelta sin que nadie te pille, sin que nadie te haga ganar, lo único que tenéis que hacerlo es menos de 20 segundos. Si no la vuelta no va a ser válido eh, Y poco más. Vamos viendo sobre la marcha. Y en la segunda, la tercera, la cuarta ronda va a ser lanzando un balón. En la segunda, cada defensa va a tener su propio balón. Y, y si, cuarto, ¿no? por lo que sea, no le da, a, solo pueden pillar entre postas. No pueden pillar ni en este ar, los aros son como casas. Entonces, entre postas puedes lanzarle el balón desde las colchonetas y pillarlo. Si no le das, tienes que ir a por el balón y volver a la colchoneta y volver a lanzar. Si tú tiras tres conos, pues tienes derecho a ir hasta la tercera posta, cuatro conos hasta la cuarta posta. Cuántos conos tienes es cuántas postas vas a poder avanzar. ¿Podría ¿Se la a la primera? ¿Se la la primera? ¿Se la fue a la primera? ¿Se la fue a la a a Subiéndole la batería? por Sí, sí, un de Exacto. Ahora la vamos a Mira, así está así, porque es que la primera ha sido quitarlo. Ian, disculpa, ¿qué fecha es la que te va a 8 de mayo. El ¿Cómo es la que de las sesiones que tenemos el 8 y el 10 que son de mi esposa en la evaluación final de la vida. Incluso si no lo no puedes hacer la semana anterior a la semana anterior de clase, pero puedes pedirte un vaso, venirte a cualquier momento de la facultad y te agarras tu solo o incluso o ya que porque tú eres eliminado porque se la semana que viene que todavía estamos dentro de casa a una hora nuestra de clase que tengo libro tiene un que ponen un montón de lo y sea, otra lo vale vale vale vale vale vale que vale vale vale te lo vale vale vale vale de clase por eso, que si tienes el ratón no se puede entrar, se dice la copiadora o aquí en un hueco te graba y te lo quita. Y ya que pasar. O me lo como mi móvil y lo subo a drive y acá como los vídeos, ¿no? Exacto. perfecto. No se no.